esta ocasión no vengo a enseñaros ningún programa ni cómo instalar nada especial en vuestros ordenadores, sino simplemente vengo a concienciaros de algo que es muy importante y quería que, todo el mundo, quería que todo el mundo lo supiera. Y está relacionado con el tema de los Airpods, del Bluetooth y de su uso. Y bueno, para quien no lo sepáis, pues los Airpods son unos auriculares inalámbricos que sacó Apple hace un par de años, en 2016 que yo mismo acabé comprando finalmente, ya que entre todas las opciones que habían para mí eran las mejores era el mejor de hecho estaba muy bien valorado por el mercado y el diseño era espectacular realizado por uno de los mejores diseñadores de Apple es decir, del mismo que ha diseñado los iPods, los Macs y los iPhones, que es Jonathan Ive. os pondré imágenes de todo en el vídeo. Y bueno, al cabo de utilizarlos un par de semanas, pues me entregué una noticia muy importante y decidí venderlos. Salí perdiendo poco dinero, afortunadamente, ya que a pesar que en la tienda no me dejaron devolverlo, ya que los productos de Apple pues no se pueden devolver si lo compras en tiendas como MediaMark, word etcétera, etcétera, no puedes devolverlos, pero lo acabé vendiendo por una aplicación de segunda mano y ya está, y perdí poquito dinero. Si me costaron pues precio oficial, que eran 180 euros, pues acabé perdiendo muy poco. Creo que los vendí por 160 o así, o sea que solo perdí 120, Perdí 20 euros al final. Que bueno, es dinero, pero en realidad tampoco. No es tanto. Y bueno, ¿qué, ¿cuál es la razón que me hizo vender estos auriculares? Pues la radiación que producen. Y es algo que no está muy extendido dentro de la sociedad y que la gente, la verdad, es que ni siquiera sabe lo que es. Yo el otro día estaba hablando con un, uno del soporte técnico de Apple y ni siquiera sabía que era la radiación. Y bueno, la radiación es algo que lo producen pues todos los dispositivos electrónicos, es decir, nuestros ordenadores, nuestras televisores... Y los auriculares inalámbricos, claro, porque la tecnología Bluetooth produce radiación. Y bueno, están distintas organizaciones eh, investigando si esta radiación es cancerígena o no. Y bueno, yo quería enseñaros pues, un par de artículos que estuve leyendo. Y fue por esto por lo que acabé finalmente devolviéndolos. Por ejemplo, aquí nos dice, científicos de la OMS y las Naciones Unidas emitieron una alerta internacional en la que advierten sobre los riesgos del cáncer que pueden producir los dispositivos eléctricos inalámbricos, tales como los Airpods, incluso los monitores para vigilar a los bebés pueden causar daño. Es decir, pues cualquier dispositivo electrónico que utilice la tecnología Bluetooth, el Wi-Fi también produce radiación, pero bueno, produce en realidad relativamente poco. Pero vamos a ver más específicamente la radiación que producen estos auriculares inalámbricos. Dice, alerta la emitieron en una petición titulada Los científicos. Titulada Los científicos piden protección frente a la exposición de los campos electromagnéticos no ionizantes. Dice, la ISMA se advierte de los efectos biológicos y sobre la salud de los campos electromagnéticos no ionizantes, los cuales se emiten radiación de radiofrecuencia y se utilizan en la tecnología Wi-Fi y Bluetooth, como os he estado comentando. Además, dice, entre los efectos que pueden tener estos dispositivos está el aumento de riesgo de cáncer, el estrés celular, aumento de radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionarios del sistema reproductor, déficits en el aprendizaje y la memoria, trastornos neurológicos y efectos negativos en el bienestar general de los seres humanos. Bueno, yo creo que esto ya es exagerar un poco o bastante, digamos, lo que producen estos dispositivos, ya que, bueno, es algo que lo utilizamos a diario y no notamos estas estos efectos. Pero bueno, pueden, pueden causar, ¿eh? Pueden causar estos efectos y hay que tenerlos en cuenta. Dice, el daño va más allá de la especie humana. Ya que cada vez hay más evidencia de efectos nocivos, tanto para las plantas como para los animales. Esto es cierto, ya que hay muchos vídeos, que por ejemplo, si ponemos un móvil al lado de las plantas durante cierto tiempo, pues la planta podemos observar cómo se cae hacia el suelo y ya no está de forma tan vertical como estaba antes. Y esto es por culpa de la radiación, ya que no afecta bien a las plantas y, bueno, a nosotros tampoco. Pero bueno, todo es muy relativo ya que los distintos dispositivos electrónicos producen uno más radiación y el otro menos. Pero bueno, continuamos con el artículo. Dice, medios internacionales destacaron los AirPods como un ejemplo de esta alerta. Es decir, de un dispositivo eh, productor de, de cáncer al menos a, la, a largo plazo. Y debido a que se introducen los canales auditivos y exponen a partes del oído a radiaciones peligrosas. Según se ha destacado, Apple vendió en 2017 unos 16 millones de estos dispositivos y 28 millones en el año pasado, 2018. Esto es algo muy importante, ya que se han vendido muchísimos dispositivos de inalámbricos y yo, la verdad, que los veo mucho por la calle. Y es algo que seguro que esta gente no conoce. Y yo se lo he comentado a todos mis amigos que lo tienen y no tienen ni idea de lo que es la radiación. A continuación, aquí os he dejado otro artículo, también hablando sobre los tumores, etc. Y dice: Según esas publicaciones científicas, el tipo de radiación emitida por tres dispositivos puede ocasionar cáncer, trastornos neurológicos y daños al ADN. No tampoco es que la quiera leer completamente, son algunos puntos clave. Y bueno, pues como os he estado comentando, pues. Es un aparato muy guay, está muy de moda, la gente ahora mismo pues, lo utiliza mucho. Y son muy cómodos, aunque no son buenos para la salud, según algunos estudios, como he estado comentando. Por ejemplo, el profesor de bioquímica de la Universidad de Colorado informa que pueden ocasionar cáncer. Es decir, un profesor de bioquímica. Ya no estamos hablando de un profesor de primaria de la ESO... Pues puede ser algo del tema, pero no soy un experto, sino profesor de una universidad de bioquímica. Dice, mi preocupación por los AirPods es que la colocación en el canal auditivo es por los tejidos de la cabeza a niveles relativamente altos de radiación de radiofrecuencia. Señaló el experto, quien se refirió a tumores y otras condiciones asociadas con el funcionamiento anormal de las células como algunos de los riesgos potenciales. Bueno, esto ya parece ser algo bastante grave. Y bueno, también hay un montón de estudios que afirman esto, que los Airpods son cancerígenos a largo plazo, ya que el Bluetooth es una tecnología que se inventó relativamente hace muy poquito, hace 10-15 años, y aún no se han visto efectos que puede, que puede ocasionar a largo plazo. Y es por esto, es por lo que hay que vigilar aún lo que puede causar y qué dispositivos debemos de tener ahí en nuestra alerta. Bueno, aquí dice que han hecho algunas peticiones y que indica que, según numerosas publicaciones científicas recientes, pueden provocar cáncer, trastornos neurológicos y daños al ADN. Y cita ya los del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. Aquí, por último, nos dice que la Organización Mundial de la Salud ni otras instituciones de esa misma importancia no han encontrado ninguna evidencia clara de peligros para la salud a nivel de exposición por debajo de los límites internacionales. Esto lo que quiere decir es que eh, están dentro de un rango de radiofrecuencias que está permitido para la Unión Europea y para los Estados Unidos, pero así no significa que esto no sea perjudicial para las personas, ya que mm, no está demostrado y digamos que están ahí en, el, en un limbo, digamos, pero tampoco se puede decir que no sea perjudicial, así que... Los están comercializando y se venden un montón, pero es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Además, en este artículo nos dice ya la reacción que producen. Y es algo de esto que yo no sabía, y es que según el AirPod, produce una reacción distinta. Es decir, para el AirPod derecho, la reacción es de 0,58 watts por kilogramo. Que eso si fuese un teléfono móvil, pues la verdad es que sería muy poquito. Pero claro, pensad que los Airpods los tenemos al lado del cerebro. Y esto puede ser muy peligroso, muy, muy peligroso. Si, los, si hacemos un uso continuo de ellos, claro. Y para el pod izquierdo, pues la verdad es que 0,5 es menos. Pero aún así, yo al ver esto, aunque para teléfonos móviles es muy, muy poco, prefiero tener unos auriculares de cable que sé que no van a producir radiación. Y que no van a causar ningún daño en la salud. Antes que leer de estos artículos y que igual en 20 años o así, pues tenga algún problema. Y estos serán, son los segundos producen esta radiación. Pero claro, estos artículos son del 2016, de los primeros. Y fijaos, en el 2016... la radiación aún era menor, para el AirPod derecho 0.46 y para el AirPod izquierdo 0.51 y ahora en los segundos Airpods, porque han sacado una versión renovada hace un par de meses, la radiación ha aumentado, o sea, es algo mmm, que tenemos que tener muy en cuenta y bueno, aquí nos dice pues un montón de estudios que han hecho sobre la radiación, hay algunos que están a favor, otros están en contra, se sabrá seguro en 10 o 20 años si producen cáncer o no. Pero mi recomendación general es que no os compréis ni los AirPods ni otros, ni otros auriculares inalámbricos, ya que no son buenos para vuestra salud. Al menos actualmente. Con la información de, de a día de hoy no podemos afirmar que sean seguros. Y por tanto es mucho mejor pues, cualquiera de cables. Por ejemplo Apple también tiene los suyos de cable. Y Google también tiene los suyos. Yo, por ejemplo, ahora utilizo los auriculares de cable de Google. A pesar de que Google también tiene unos inalámbricos, pero estamos en la misma. También producen radiación y puede que sea perjudicial. Así que quiero que esto se extienda por, si es posible, por YouTube y por la red, ya que es algo que mucha gente no conoce. Es algo muy importante y que debería conocer al comprar los auriculares. Si conocéis a alguien que los utilice, pues comentárselo. Y bueno, esto era todo. Que supieseis un poco cuáles son los efectos que pueden producir estos auriculares y que seáis conscientes de ello. Así que nada, muchísimas gracias, apoyad este vídeo, un like y suscripción siempre ayudan y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta la próxima.